contar más o menos que yo soy de Gualeguaychú, estudié en la escuela normal de Gualeguaychú, me recibí en la secundaria y estudié enfermería en la Escuela Superior de Enfermería de Santa Fe e Instrumentadora Quirúrgica en la Cruz Roja. Terminados mis estudios, me voy a Buenos Aires a hacer una suplencia de una amiga mía que se tenía que ir. Y bueno, hice la suplencia y eso salió otra suplencia y ya me quedé hasta que salió la proclama por la televisión de famosa aquella joven argentino, si quieres ingresar a las fuerzas. Bueno, y salía como expectativa la primera vez que la mujer entraba a las fuerzas. Entonces, en realidad me presenté por una cuestión de trabajo seguro y y bueno, y era todo nuevo, parece ser que mi, mi vida es abrir un poco los caminos también, porque eh, haciendo una vista para atrás veo que siempre he tenido que, que abrir caminos, cosa que me parece bueno porque uno se da, se da vuelta y dice tan mal no lo hice. Y bueno, nosotros fuimos una prueba piloto para las instituciones militares, años 80, eh, donde no había mujeres con grado militar, entonces eh, tomaron a las enfermeras, eh, con un grado militar para ver si nos adaptábamos este, cosa que se sorprendieron bastante porque bueno la mujer se adapta y más cuando le dicen no servís este, recuerdo el primer desfile que hicimos en la 9 de julio nos gritaban que vayamos a lavar los platos a lo cual después terminado el desfile algunas dijeron sí lavamos los platos pero desfilamos también más allá del desfile de moda, que están acostumbrados a mirar a algunos hombres, este, también podíamos desfilar. Bueno, y ahí fue donde nos mandan al hospital aeronáutico a ejercer nuestra profesión. O sea, nosotros tuvimos tres meses de instrucción en Ezeiza y nos mandan a ejercer en nuestra profesión. Yo soy jefa de, de enfermería del hospital aeronáutico y el 2 de abril me sorprendo como todo el país eh, nos llama a la reunión el director, y nos estamos en guerra, me llama a mí, me avala de mí, me dice, bueno, prepárate porque se van a Malvina buscate cinco personas, cinco enfermeras que vos creas que no se van a paralizar. En realidad, eh, yo no tomé conciencia de dónde iba. Para mí era un operativo más de aquello que hacíamos a Jujuy, a Salta, con la gente de salud pública, que íbamos, controlábamos la gente, vacunábamos. Para mí era algo así. Realmente, como a muchos argentinos, también nos sorprendió el tema Malvinas. Pero no por eso uno no se pone eufórica y dice, bueno, sí, perfecto, tenemos que ir. Los argentinos somos existencialistas de, este, de nacimiento y bueno, pareció mundial eso, ¿no? Todos con la banderita, eh, no me acuerdo no, no había para pintarse la cara, pero todos con las banderitas gritando Argentina, Argentina y no sabemos dónde, dónde íbamos. Así que bueno, me fui a mi casa ese día, eh, no me acuerdo si tenía televisión, pero creo que sí, prendí el televisor, bueno, todo hablaban de Malvina, de que las habían sido recuperadas. En realidad yo tampoco sabía mucho de por qué estaban así, este, con los ingleses, ni nada por el estilo, porque es algo que en la escuela nunca nos enseñaron mucho, jamás o yo no le presté atención, pero no, no, no tengo mucho recuerdo de que me hayan enseñado el tema Malvinas eh, ni en la primaria ni en la secundaria. Así que bueno, me fui a mi casa, empecé a preparar cosas, al otro día volví al trabajo normal, me fui a mi casa de nuevo y creo que al segundo o tercer día de, de que se declaró el conflicto eh, yo estaba con una amiga mía en mi casa y llega el, me toca el timbre, el portero, y me dice, baja porque te busca la policía. En esa época no había celulares, ni yo tenía teléfono, era muy costoso tener teléfono en la casa. Entonces bajé y me dice la policía, se tiene que presentar al hospital aeronáutico ya. Así que si se apura, la llevamos nosotros. Bueno, en eso yo dije que no, que me iba a ir sola, la verdad que no, no recuerdo muy bien en esa, esa etapa, por ahí recuerdo que sí, me, que me esperaron, por ahí recuerdo que no. Lo que sí recuerdo es que le edité una carta a toda mi familia, medio como despidiéndome, porque la verdad que ahí empecé más o menos, yo dije, bueno, si no vuelvo. Es más, hace poco me encontré con esa amiga y me dijo, recuerdo mucho cuando me dijiste, allá arriba, señalando un, un, como un espacio que había en el departamento, tengo dinero, si me pasa algo, mandáselo a mi mamá. Yo no me acuerdo de eso, yo sí se acuerda mucho. Eh, no me acuerdo si vine y busqué el dinero, la verdad que no me acuerdo, y si no, bueno, el que fue a alquilarlo después lo encontró. <música>